Justamente nos encontramos en la Asamblea Legislativa, ha concluido una reunión de coordinación entre el Tribunal Supremo Electoral, la Asamblea Legislativa y también el Ministerio de Gobierno. Escuchemos las palabras de la Presidenta. Instituciones como el CERES y como el CEGIP puedan tener un, mecanismos de interoperabilidad y gobierno electrónico que, que permiten mejor servicio a la población. Muchas gracias. Estamos en vivo para y la Televisión. ¿Cuál es el tema que se habría tocado en esta reunión, por favor? Básicamente es los mecanismos en el marco del gobierno electrónico para eh, dar mejores servicios a la población eh, a partir de instituciones como el Ceres y como el CEGIP, que obviamente tienen eh, que ver con información sobre la identidad de las personas, etcétera y que brindan un servicio a la población cotidianamente eh, y te, necesitamos me, eh, mecanismos de coordinación, entre este este tipo de instituciones que permitan eso mejor servicio mejor calidad de servicio y establecer mecanismos que hagan realidad el gobierno electrónico ministra eh, digo perdón presidenta eh, hablando ahora sobre este tema se tienen otras reuniones coordinadas también eh, para volver a hablar sobre el tema sí hemos hemos tenido ya reuniones previas y vamos a seguir teniendo reuniones eh, sobre este tema estamos eh, trabajando varios proyectos de ley que tienen que ver sobre todo con mejorar los servicios para la población. Eh, en esta, a estas alturas eh, lo que quiere la población ya no son necesariamente solamente eh, la construcción de infraestructura, etcétera, que la seguimos haciendo como Estado, sino que la población en todos los ámbitos de la vida requiere mejores servicios, más ágiles, que tengan eh, que utilicen eh, las tecnologías de la información y de la comunicación y que eh, hagamos realidad poco a poco un gobierno electrónico que permita que la población de manera ágil, de manera rápida, pueda hacer sus trámites, pueda eh, obtener certificaciones, eh, información, etcétera, etcétera. ¿Se tiene previsto desde cuándo se estaría aplicando ya aquello? No, dependerá seguramente de eh, los ajustes que se tengan que hacer a la eh, normativa y eso eh, lo será público en su momento y toda la población conocerá.